Buenas noches, un gusto saludar a los apostadores del Pijado de Oro y a todas las personas que siempre nos acompañan. Bienvenidos al sorteo 7389 para hoy 7 de mayo del año 2023. Saludamos a nuestros delegados de Gana Gana y Lotería del Tolima que nos acompañan y supervisan. Llegó el momento de conocer el número ganador, que jueguen las balotas y muchísima suerte a todos los apostadores.